Vamos a realizar el caso ejemplo A del trabajo práctico número 1, que trata sobre arreglos y arreglos dinámicos. Lo vamos a hacer en Python y en este caso el enunciado dice, escribir un programa que permita ingresar números generados aleatoriamente. Aleatoriamente significa al azar, o sea, tiene que haber una forma de que se generen los números al azar. Esos números tienen que estar entre el 1 y el 100 inclusive. Los números deben agregarse a un arreglo de enteros cuya dimensión es 10. Eso ya nos está dando el tamaño del arreglo. El programa debe mostrar el resultado de la suma de los números pares, así como el producto de los impares. Ya lo tengo codificado, de manera que vamos a comentarlo. Vamos a aprovechar para comentar, por ejemplo, cómo se puede poner un comentario de más de una línea en Python. Se comienza con tres comillas, pueden ser dobles o simples, y se termina otra vez con tres comillas simples o dobles, depende de la que se haya usado al principio. Eso nos permite escribir cualquier texto en el medio, y una buena costumbre es copiar el enunciado para que después, cuando controlemos que el código hace todo lo que dice que hace, no nos olvidemos de nada. Esto, import random, es la sentencia que nos permite incorporar el módulo que genera números aleatorios. Random es el nombre del módulo, está en la librería estándar de Python, y de esta manera lo estamos incorporando como módulo. Quiere decir que luego, cuando necesitemos invocar un procedimiento o una función o una clase, un objeto de ese módulo, debemos utilizar antes del nombre de esa clase, de, ese, de esa función, el nombre del módulo. Fíjense en acá, estamos invocando al método RunRange del módulo Random. Esa es la forma en que se incorporan módulos dentro del programa. Acá ya estamos haciendo un poco de programación modular, lo que tenemos en la línea 13 es la definición de una función, ejercicio del ejemplo A, que la vamos a, a invocar desde el programa principal. Recuerden, en Python es, acá tiene una cuestión parecida al Pascal, los procedimientos, las funciones deben estar escritas antes que se invoquen, porque es interpretado. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a tener una función y la vamos a invocar luego desde el programa principal. ¿Qué dice nuestra función? Lo primero es declara un arreglo vacío. Lo inicializa como arreglo. Eso lo hace de esta manera. En Python existen los arreglos dinámicos directamente, son listas. Esta es la manera en cómo la declaramos. Dice el enunciado que vamos a tener que llevar la suma de los números pares. Entonces, la suma de pares la vamos a inicializar en 0 porque una suma comienza en 0. Y el producto de los impares, que va a ser esta otra variable, que la vamos a inicializar en 1 porque una, una productoria, eh, si comienza en 0, el resultado final va a ser 0. Debe estar inicializada en 1. Luego... Vamos a tratar este ejercicio hasta 10 veces, porque así lo dice el enunciado. Entonces, para ahí, en el rango, escrita de esta, de esta manera, range 10, va del 0 a 1 menos del número. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 elementos. Bien. Nuestra variable interna número va a recibir el valor generado por el método RunRange de el módulo random. Y RunRange tiene la posibilidad de decirle desde qué número hasta qué número va a generar. En este caso está escrito hasta el 100 y dice entre 1 y 100 inclusive. Entonces debemos hacerlo hasta 101. Bien. nuestra Porque el límite superior no lo toma. Arreglo, que es nuestra variable eh, que va a representar el arreglo, tiene un método que nos permite agregar un elemento al arreglo, a la lista. Ese método se llama append y este lo que hace es agregarlo. Si ustedes recuerdan la teoría, justamente este método es el que va agregando y el, el, el arreglo mejorado, el arreglo dinámico, recuerda cuál es el próximo lugar disponible. De esa manera cumplimos con la consigna que dice ingresar los números en un arreglo. Luego, para averiguar si un número es par, eh, la teoría dice que simplemente se calcula el resto de la división en dos. Si ese resto es igual a cero, quiere decir que el número es par. Entonces, lo sumamos a nuestro acumulador de pares. Caso contrario, si no es pares impar, entonces lo multiplicamos. A ver, este por igual quiere decir que estamos haciendo producto de impares igual a producto de impares por número. Todo esto ocurre dentro del for. Va a ir la variable i desde el 0 hasta el 9. 10 veces. Lo que tenemos acá a continuación es la muestra del arreglo. Vamos a mostrar el texto arreglo. Esta es una manera de que la función print no avance a la siguiente línea. Le decimos que el fin de, de la función es un espacio. Luego utilizamos la construcción forE in range 10, que sería la misma que que antes y lo que vamos a hacer es mostrar arreglo subí también sin que avance de línea de manera que le vamos a decir que el finalizador de la, de la, de la función print sea el en al terminar de mostrar los 10 números nos va a mostrar un avance de carro luego muestra la suma de pares y finalmente la productoria de los impares supuestamente hace todo lo que nos piden entonces podemos probar el ejercicio directamente vamos a ejecutarlo y lo que tenemos acá es este resultado el arreglo como les comenté aparece un número al lado del otro la suma de los pares y el producto de los impares deberíamos verificar que esto lo está haciendo bien y eso se puede hacer con una calculadora. A ver, los pares es 84 más 44 más. No hay más. Más 0. 128, correcto. Todos los otros son impares. Entonces, el producto de impares tendría que ser 67 por 61. Por 33, por 49, por 15, por 37, por 25, por 97. Eh, número brutal, pero sí. Bueno, a menos que la calculadora y mi programa estén de acuerdo, este programa hace lo que dice que hace. Un último adicional, eh, esta parte, todo este código, podría reemplazarse por directamente esta sentencia. De manera que le vamos a decir, muestra arreglo y ponemos la variable arreglo, que la variable arreglo es justamente una lista. En Python, los objetos, todos los objetos, tienen una función, un método en este caso al ser un objeto, que muestra su contenido, de manera que nosotros no necesitamos implementar un código para recorrer el contenido de un arreglo. Si ejecutamos este programa, vamos a ver que hace lo mismo que es lo que habíamos programado, solo que ah, aparece de una manera diferente, con un corchete adelante y un corchete al final. Eso nos está diciendo que la variable arreglo es una lista y le ha agregado las comas que nosotros no habíamos pensado. Bueno, podríamos verificar, no lo vamos a hacer, pero acá tenemos el ejercicio. Espero que les sirva.